Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías colabora con el proyecto W en su objetivo de mejorar las estrategias y los mecanismos de atracción, acceso y orientación de mujeres en los programas de educación superior STEAM de América Latina. Hola a todos y a todas. Me llamo Irene y soy arquitecta. Hola, soy anabelén Ramos Ramos soy ingeniera de caminos, canales y puertos por la Universidad de Cantabria. Desde el proyecto WSTEM vamos a fomentar la igualdad a través de una red de colaboración entre instituciones latinoamericanas y europeas. Hola, yo soy Ana María Alonso Zarza y soy profesora de Geología en la Universidad Complutense de Madrid. En el proyecto WSTEM buscamos la equidad de, las, de la carrera académica de las investigadoras. Mi emprendimiento se llama Imeco y es la primera empresa en Chile dedicada al reciclaje de colillas de cigarro y para eso estamos basados en la ciencia. As, Alianza para el uso dinámico del espectro se llama DSA por sus siglas en inglés. Es nuestro deber enseñarles a las nuevas generaciones que estén también es para las mujeres. Por eso digo, is for you. Actualmente trabajo en el Observatorio Paranal como ingeniera en instrumentación. Como Valentina Núñez, eh, estudié la carrera de Bioquímica. Hola, mi nombre es Andreina Quesada. Yo soy Karen Tobar. Mi nombre es Kaylin López. Y nosotras somos parte del grupo de mujeres en la ingeniería de la IEEE en el Instituto Tecnológico de Costa Rica. Hola, mi nombre es Sofía Coto y para trabajar por la igualdad, junto con mis compañeras, hacemos demostraciones para que niñas de pre puedan ver que las mujeres también pueden ser científicas. Hola, mi nombre es Ana María Vivar. Hola, soy Andrea Vázquez Virgen. Hola, mi nombre es Karina González, soy profesor. Soy Natalia Molchiquiños. Hola, soy Ana Rosa Ruiz. Estudié Biología en la Universidad de Salamanca. Me llamo Ana, Ana Fibre, Elegí hacer Geología. El mundo es un lugar maravilloso que tiene que ser conquistado y transformado para beneficio de las actuales generaciones y de las futuras. El proyecto WSTIM permite que las mujeres se sumen a este gran reto.